Bienvenidas a Geminias, otro videito más aquí a nuestro canal Make You and This El día de hoy, chicas, estaré haciendo un videito un poquito diferente a lo que he venido haciendo anteriormente. Les voy a estar haciendo un out o demostración, no sé cómo llamarlo, de ropa para bebé. Como ustedes saben, pues yo acabo de tener mi bebé, entonces pues voy a estar metiendo videitos... Eh, de cosas así para bebés que a mí me han estado cipiendo. Tanto productos como marcas de ropita. Cosas que yo uso para mi bebé me gustan. Y pues sé que se las puedo recomendar a ustedes. Así que para las mamis primerizas pues tengan una idea. Y pues para las mamis que ya no son primerizas. Pues también conozcan más marcas diferentes a las que ya usan. Y pues tengan una referencia. Obvio les voy a estar diciendo si me gusta o si la usé y no me gustó. Todo, todo para que ustedes eh, pues no gasten su dinero en balde y pues nos seguiremos como siempre aquí todas juntas, un poquito unas con otras. Así que vamos a empezar. El día de hoy voy a estar mostrándoles eh, ropita de la tienda de Carters. Es una tienda eh, de ropa de bebé, eh, bueno de bebé y hasta la edad como de 12, 14 años aún tienen prendas. Eh, a mí me encanta esa, esa marca porque tienen la ropa súper de buena calidad, las telitas son súper suavecitas, no son tan... Tira pelucitas como otro tipo de tiendas que la telita pues tira mucha pelucita y cosas así. A mí me ha encantado, la usé con el enano y pues con el bizcocho prácticamente ya sé lo que voy. Me encanta esa marca con el enano, pues la estuve usando y me encantó. Y pues esta vez con el, el bizcochito, pues ya, ya directo me voy a las marcas que, que me gustan y que aparte me encantan los modelos que sacan, súper bonitos así para los bebés. Y pues ahorita les voy a estar mostrando, ustedes pueden ver. Esa eh, tienda está tanto en online como en cual en algunos malls o. Aules, no sé lo que ustedes visiten, tienen varias tiendas en más distintas localidades en varios países la la puedes encontrar, yo la encontré en México eh, y no sé sinceramente en qué otro país, pero pues en México y en Estados Unidos la encuentras. Eh, en México es un poquito precio moderado, aquí es económicísima, o sea, es de las marcas más económicas que yo he encontrado aquí y ropa, como les digo, de calidad, súper bonita, encuentras diferentes eh, diseñitos así bien bonitos, bien tiernos para tu bebé así que puedes visitar tanto la página online como la tienda, aquí abajito en la cajita de información pues te dejaré de la página online, el link directo, para que pues no le naveguéis ni le sufras buscando y pues voy a empezar, yo agarré eh, alguna ropita un poquito más grande de lo que usa mi bebé Agarré algunos diseñitos un poquito más grandes de los que usa mi bebé. Porque no los encontré en la talla de mi bebé. Y pues, eh, varía bastante la ropa. Si yo vuelvo a ir otra vez, pues ya tienen diferentes modelitos. Entonces estos me encantaron y no quería perderlos. Así que, no importa, los una talla eh, una talla más grandecita. A la que mi bebé está usando ahorita. Que si Dios no lo permite, como para diciembre. Pues, eh, le va a quedar se va a poder usar. Y son estos los que agarré. Estos dos, vean estos, estos me encantan. Son como para Navidad. El precio normal era de $28 dólares. Pero... Tenían descuento y a mí me salieron en $14.99, como $15 dólares. Y estos igual el precio normal es de $16, pero estaban en $7 dólares. O sea que súper baratos. Pero, Casi siempre en la tienda se encuentras muchísimas ofertas, tanto en la tienda online como en la tienda física. Encuentras bastantes ofertas. Entonces pues es como les digo ropa bonita, de calidad y pues a muy, muy buen precio. Como a nosotros nos gusta chicas. Este igual estaba en $18, pero yo lo agarré en $10 dólares por el descuento que tenía. Este otro estaba en $26 y lo agarré en $15. También este me encantó para la Navidad, <ríe> si Dios no lo permite. Le trae su gorrito y está súper calientito y pues aquí hace mucho frío. Les vuelvo a mostrar estos porque no se vieron así bien completamente. Este me encantó también así por los animalitos y eso. Y este otro también, pues este me encanta, <ríe> Tiene ositos abajo sus patitas Y está súper suavecito Su precio es de 18, eh, precio normal Pero también con el descuento que tenía me salió en 10 dólares Y estos son para 6 meses Obvio mi bebé, aún nada en ellos Chicas, pero como les digo, yo siempre que me gusta Algo en la tienda, en cualquier tienda Tanto para el nado como para mí, como para el niño eh, Quizás no sea la temporada, pero si sí está en oferta Y hay una talla un poquito Bueno, un poquito más grande, si es para mí pues Trato de que se ajuste, ¿verdad? No voy a agarrar también una talla mucho más grande porque ya no voy a crecer. Pero lo que es el enano y lo que es el bizcocho, sí les agarro. No importa que sea una talla más grande. Si me gusta el diseño, si está económico o en oferta, lo agarro porque sé que ellos están creciendo. Y pues, obvio que tarde o temprano se los voy a poner. Ahora pues, digo, encontré también... Estos me super encantaron, chicas, vean. Estos pantaloncitos. Estos sí le quedan ahorita un poquitito poquitos pero pues ya le quedan... Digamos que bien. Porque él tiene apenas. Va para dos meses. Pero ya me está usando ropa de tres meses. O sea que está bastante grande y rellenito. Queda poquitito guadito nomás de su cintura. Pero el máximo, yo siento unos meses o 22 días. Le va a quedar perfecto. Este me costó 10 dólares. Pero tenía el precio de normal. Bueno, o sea. Yo no me lo, su precio normal era de 30 dólares. Pero con el descuento me salían 10 dólares. Este. Al igual, este otro también salía en 26, pero con el descuento salió en. Ups, ya me están hablando. Salió en 8 dólares. Este igual me salió en 8 dolaritos. Y agarré uno, para... oh, <ríe> uno igual para el enano. Y este del enano estaba en 28, pero me salió en como 18 dólares. 17 y algo centavos. Y le agarré esta playerita también que estaban en. 10 dólares. Pues aquí ya los combiné, fácilmente. Me encanté esa tienda porque puedo combinarlos a los dos con la misma ropita y se ven súper, súper guapos los dos. Y pues esta chica ya es de talla de tres meses. Agarré estas playitas wow. o no, no voy a llamarlas. Dame no, lucos creo que son. Estos estaban en 28 y con el descuento me quedaron en 14. Y agarré este también. Este estaba en 18 pero salían en 10 dólares también Y este estaba en Este estaba también En 15 pero con el descuento Me salió en 7, todos los de este estilo estaban en 7 Que no eran así peluditos Como un poquito más frescos Y todos los de este estilo Que eran como peluditos, como más calientitos Estaban en 10 Así que pues me ha muy buena oferta Estos ya estaban en cleaners Y me salieron en 6.99 Porque pues ya es la ropa de verano que ya está saliendo, es un chorcito como mezclilla y su camisita. Al igual este otro también lo agarré en $5.99. También en su chorcito y su camisita. Y también que estaba en cleaners. Este es el tercito también. $5.99. Y ese no sé por qué estaba en cleaners, pero me encantó. Y pues bien apto para esta temporada ya de invierno. Estos estaban también en oferta. Y este estaba en 22, pero ya estaba en oferta. Me salen en 10 dólares. Este es otro que también está súper bonito. Sí, bien bonito. Y este otro es trae su chalequito súper bonito. Y bien calientito. Su camisita de manga larga. Y su pantaloncito. Y pues está súper bonito. Bien apto para esta temporada de invierno. Y pues bien elegantito, vean. Ay, eso me encanta. Es que hace cuanto lo vi y pues en total chicas fueron 226,87 centavos ya con tu taxis, vean. Eh, pero me traje doble pantalón para el enano porque él estoy en duda con su talla. Hay unos pantalones que me le quedan de 6 años. Hay otros que me le quedan de 7. Entonces siempre, siempre trato de medírselos. Pero eh, no iba conmigo. Así que lo que hice fue agarrar las dos tallas. Y pues entonces uno de esos pantalones se va a ir para atrás. Y me van a quedar... Me tienen que y pues me van a reembolsar. Tengo que regresar un pantalón de los del enano. Entonces el total sería 208 dólares con el taxis. Y pues... Bastante bien, chicas, porque me lo surtí de ropita para esta temporada y pues hoy me va a quedar también lo que agarré, que me encantó y me va a quedar para los próximos meses. Que hablo, los próximos meses tengo que volver a ir a surtir lo que es básico: sus mameluquitos, bueno, pantaloncitos, porque eso sí tiene para esta etapa ahorita de sus, de su mes a sus tres meses, pero ya los cuatro meses, pues eso ya no me van a quedar. Entonces ya tengo que volver a ir a surtirlo. Y pues chicas, lo que pienso hacer es eh, la ropa que estoy dejando en mi bizcocho, la quiero juntar y voy a hacer en Instagram eh, una no, preguntita para que todas las chicas que quieran ocupen ropa de bebé de la talla que yo estoy desocupando. Pues ahí me digan y pues este voy a hacer un sorteo de todas las chicas que se inscriban en esa, que comenten pues más que nada y, y compartan lo que es el video. Y obviamente nos sigan en las redes, lo que es Instagram, YouTube, Facebook y pues para estar eh, pasando esa ropita a más personas. Porque pues prácticamente chicas la dejan súper, súper eh, nueva. El bizcocho a esta ropita que le dieron y que yo le agarré de, de recién nacido. Solo le dio máximo dos puestas. Entonces... La ropa está súper bonita, súper nueva Pues si alguien la necesita, pues ahí estaré haciendo, chicas Esa dinámica en Instagram Y pues también este, compartiendo en una página de Facebook Y pues estaré comentando en YouTube también Para todas las chicas que quieran entrar a esa dinámica Pues ahí bienvenidas este, para, como les digo, rolear esa ropita Igual ya voy a hacer el video también para el sorteo de maquillaje Porque me llegan muchísimas cosas de tanto WhatsApp, Char, Itzy Y otras marcas que me llegan a mí, entonces quiero compartirlo con ustedes porque yo no utilizo muchas cosas chicas, muchas cosas están súper nuevas, solo se las muestro y pues no a todo le hago reseña porque en sí siento a abrir paletas que prácticamente se van a quedar allá arrumbadas nuevas y se van a echar a perder, yo por eso pues les digo haciendo maquillajes con las paletas que ya tengo en uso para pues estar dejando esas nuevas para ustedes obviamente, para compartirlas con ustedes y pues ya saben, no se pierdan el videíto donde les estaré dando los pasos a seguir para que puedan inscribirse al sorteo de las tajitas de ese maquillaje y pues también eh, estén aquí pendientes para cuando yo ya tenga lo de la dinámica de la ropita del bizcocho que va a estar saliendo, igual manera eh, pues ustedes también puedan adquirirla porque pues como les digo la ropita súper buena y súper nueva que pues obvio si ya a ti te sirve contáctame y con gusto chicas, con gusto yo este, estaré pasándoselas a ustedes así que eso sería todo por el día de hoy mis amores y hermosas, eh, espero les guste que estemos metiendo estos nuevos videitos ya saben, si les gustan por favor comentenme chicas, tanto en Facebook como en Instagram o aquí en Youtube para yo ver qué videos les gustan igual si te interesa que yo haga algún video de alguna otra cosa que no he hecho, coméntame y pues yo con gusto chicas si puedo lo haré para pues como les digo siempre ayudarnos entre todas y no gastar de más y pues eh, espero les haya gustado este mini hour para este, bebés Aquí abajo les estaré dejando la información de la página. Igual, si encuentro también los links a cada prenda, se los estaré compartiendo. Para que pues, ustedes no se les dificulte si les gusta alguna de las prendas. Y pues puedan adquirirla fácilmente sin estarse quebrándola la cabeza y como buscarle cosas así. Así que sí, los encuentro yo aquí abajito. Les dejaré los links para que chequen. Si les gustó algo, pues rápidamente la pueden adquirir. Y pues chicas, sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, muy amurosas, hermosas. Espero y poderlas ver en el próximo videito. Y ya sabes, si te gustó el video... Si te gustó el contenido de este canal, no olvides compartir con la comadruquis, la tía, la cuñada, la hermana, la prima, la vecina. Con quien tú crees que le puede interesar el contenido de nuestro canal y el chismorreca que armamos aquí cada semanita. Estaremos un poquito ya más, más antes, primeramente Dios. Porque pues hay más cosas ya por hacer y ya tenemos un poquito más de rutina. Así que ya, ya vamos a empezar a tratar de ponernos al corriente. Así que por favor, no te olvides de compartir el que armamos aquí con ustedes. Para que eh, pues más comadruquis vengan y se unan a nuestra eh, hermosa familia de glamurosas. Y pues eh, sería todo chicas por el día de hoy. Muchas gracias. Besos, bendiciones y no te olvides también de suscribirte si te gustó la, el video. No te olvides de suscribirte aquí abajito en la parte que dice suscribirse y por echar la campanita para que cada que yo venga con mi mitote, pues estemos aquí todas juntas chismorreando, chicas. Así que es todo por el día de hoy. Mil gracias, chicas, por compartir. Mil gracias por apoyarnos. Besos, bendiciones y nos vemos el próximo videito. Bye, hasta la próxima.